Gracias, Presidenta Ven, yo después de escoitar al Consejero No sé si se que yo tengo un proyecto de ley distinto, señor Consejero Igual yo tope un texto distinto que no es lo mismo que tengo ustedes ¿Por qué? Pues pasemos porque igual eh, teño otro Porque realmente o que eu Ni regula a economía social Ni conta con todas las entidades de economía social Por eso me entra a duda O proxeto que Eulein, La ley de economía social Non responde a sus expectativas que su título promete Limitando su contenido a creación Do consello de Economía Social de Galicia y e a marcar objetivos y esta limitación de proyecto establece ese no primero artículo, donde se di que como único objeto de este proyecto de ley reconocido es regular a las entidades que integran a economía social en Galiza. Punto. Ahí se acaba objeto de esta ley. Por lo tanto, todo lo que nos contó debe de estar en su imaginación o no sé en dónde, pero objeto de este proyecto. De ley, no entendemos que este proyecto de ley debe tener por finalidad reconocer, pero también fomentar e impulsar a las entidades que integran el sector de economía social, ofreciendo 10 yes mecanismos para facilitar. Facilitar organización y e expansión de actividades de la economía social. Debería además recoger que las entidades de economía social enténdense como un sistema eficaz que contribuye al desenrollo social y económico del país, a aseración de trabajo digno o fortalecimiento de la democracia, a igualdad de género, a equitativa distribución dos ingresos Y a mayor sedación de patrimonio social Ningún de estos objetivos Ningún de estas acciones A que contribuye a la economía social Son reconocidas en el proyecto de ley Y a mí chámame. Atención, y además, yo creo, hasta con alarma que no se incluya igualdad de género cuando levamos toda la legislatura falando de carácter transversal de igualdad de género. E, yo creo que precisamente estas entidades tienen un papel importante en este sentido. Resulta también revelador que en no el artículo 3 se define a economía social como un conjunto de actividades económicas e empresariais non tendo en conta as entidades cuja actividade entra no teniendo en cuenta las entidades cuya actividad entra en el ámbito social, que también forman parte de la economía social. O proyecto de ley ni siquiera dedica un artículo o fomento de la economía social. Como si esta se produciera por selación espontánea, es. Custes, sea que tal es la limitación de este proyecto de ley y e a su falta de contido que en su disposición adicional cuarta establece que esta ley no tendrá dotación económica para su desenvolvimiento Parece increíble que cualquiera ley pueda desenvolverse sin dotación económica Está claro que estamos ante una nueva ley propaganda una ley imposible de llevar adiante, una ley que no sirve para nada Salvo para que, cuando fagan su campaña electoral para las próximas elecciones o Parlamento Galego saquen como común las leyes que aprueba el Partido Popular por la su iniciativa Pero que vale de contido y que no vale para nada Ni siquiera garante a compensación de gastos de representación Por la asistencia y participación no, mesmo, a todas las entidades de economía social o que representa una irrefutable declaración de intenciones Estamos hablando de entidades de economía social No de grandes empresas millonarias con muchísimos beneficios Y sin embargo no se recogen ni siquiera poder compensar Los gastos que estas entidades puedan tener No su trabajo, no Consejo de Economía Social Y e por su asistencia a las reuniones que se tengan Tampoco se ocupa el proyecto de ley de de marcar quen e a, a, de quién es la responsabilidad por ejemplo cómo se fará acciones que nos parecen importantes como e instrumentar la política galega de fomento y desenrollo sector de economía social quién propiciará las condiciones favorables para el crecimiento y consolidación do sector de economía social formular y ejecutar programas y e proyectos de apoyo público a promoción fomento y desenrollo sector Levar a cabo estudios e ¿Usted Ustedes fallo de investigación, no ámbito de economía social y de apoyo que va a tener? No por cierto de ley no aparece nada de eso. Por lo tanto, esos estudios e investigaciones a elaborar que permitan el conocimiento de la realidad de las entidades que conforman un sector y e de su entorno para un mayor cumplimiento de sus objetivos, ni promover la consolidación empresarial e o desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran o se Sector, estableciendo asignatura de convenios de coordinación con las dependencias de administración pública autonómica, así como administración local, o difundir valores, principios y fins del sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos. Nada de esto que realmente ponga en relevancia a actividades de las entidades de economía social e regula a su, o su funcionamiento e, eh, o apoyo de administración a las mismas, no aparece en este proyecto de ley. El proyecto de ley, tal como recoge en su artículo 15 entiende que la red de usumo es un instrumento para el fomento del cooperativismo y a economía social. Es algo que está claro, Reusumo, precisamente, fue creada para eh, como un instrumento de fomento del trabajo cooperativo de sociedades laborales, pero nos olvidamos del resto de la economía social. Vosotros, lo único que falle reducir a ese ámbito económico y empresarial todas las entidades de economía social también establece un Consejo de Economía Social de Galiza cuya creación parece ser objeto de este proyecto de ley pero que no se le otorgan funciones facultativas ni vinculantes a pesar de que sus informes representarían las conclusiones de todas las entidades de economía social de Galicia. es decir, por un lado se le pide que hagan informes, informes de su propio ámbito de economía social de aquello que necesitan o entienden que sería bo para economía social o su desenrolo, pero no es vinculante, simplemente se vaya a considerar una opinión que no vaya a obligar para nada o gobierno. A pesar de estipulado en no el artículo 93 de la Ley Estatal 5/2011 que usted dedica, que está además en consonancia con esta Ley Estatal de Economía Social, este proyecto de ley excluye las entidades de economía social de Galicia, organizaciones sindicales y empresariais, por lo que el catálogo de entidades de economía social no contará con representación, por ejemplo, de la clase trabajadora. Algo que resulta incomprensible, que el gobierno galego pretenda organizar fórmulas de economía social sin contar con los principales actores de la misma, los trabajadores y e las trabajadoras, a clase trabajadora. No hay economía social sin clase trabajadora ustedes, e desde luego, no tenga en cuenta para nada a su representación. A Ley de la Ley DAFA 7-2008 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia reconoce a estas organizaciones a su implicación en la vida social y e económica de nuestro país. Sin embargo, este proyecto de Ley de Economía Social contempla a su participación no consello de economía social de Galiza, con una representación colegiada que elimina el derecho de cada organización sindical y e empresarial más representativa a contar con un miembro eh, propio. Las organizaciones sindicales, fundamentalmente, también las empresariales, no responden siempre a los mismos, mismos criterios y, e por lo tanto,